Y esa maquinaria de mentiras que se ha creado en el planeta, ¿verdad?, transformó a Sánchez Serén en un ladrón. Y está perseguido por ladrón Y Salvador Sánchez no se, perdona la palabra, no se guabió un centavo en este país. Pero las mentiras, la maquinaria mediática lo tiene hundido, acusado de eso. Incapaz, incompetente. Y los dos gobiernos del FMLN, compañeros, han han hecho más cosas buenas por la gente en toda la historia del país. Nunca, nunca ningún gobierno se atrevió a pasar del 50% del presupuesto nacional destinado a la parte social.